Oh, hay que prender los micrófonos, amigos. <risa> bueno, otra vez. Hay que prender los bueno, micrófonos. Otra vez. Ahora estoy ocupando el teléfono celular y hay que prender los micrófonos. Lo bueno es que sabemos que si no me está leyendo el micrófono. Es que sabemos que si no me está... Entonces, sí, parece ser que ya se está escuchando bien. Muchas gracias. Disculpen muchas gracias por estar acá ya luego luego no se escucha ya se escucha díganme cómo se escucha según yo se escucha bien según yo pero bueno hoy estoy transmitiendo desde la unidad móvil porque resulta tengo rebote no ya no sí el eco ah, ay. el eco es constante Bien, Hiper, a ver, díganme, ya se escucha bien, perfecto, gracias Gisela Moss, gracias Mirno Rutia. Ya no hay rebote, sí, lo que pasa es que yo quise ver, dándole muevas, bueno, pues gracias. Lo que pasa es que aquí me estoy viendo en la tele, por primera vez me voy a ver en la tele yo solito. Vamos a ver, muchas gracias, ahora sí. El título es Bueno, más bien, otra vez vuelvo a empezar. Bienvenidos a TV Hiperdimensional. El título de, de hoy es Los extraterrestres Anunnakis. Hablar de Anunnakis o de An o Anunnakis, vamos a hablar de Nibiru. Vamos a hablar de la teoría de los sumerios. Vamos a hablar de quiénes eran de los gigantes en la Biblia o de los Anunnakis en la Biblia también vamos a hablar, a hablar de Nefelín y vamos a hablar por supuesto de nibiru y de enki saben de dónde viene o de dónde proviene la palabra mamá digo a ver si alguien sabe de dónde viene la palabra mamá porque hoy vamos a hablar entonces vamos a hablar de los sumerios así es que pues muchas gracias, pónganse cómodos, yo fui por mi café y ojalá que lleguemos a muchos, pero muchos likes. ¿Cuál es la cuota? Salud amigos, café, no, estecito de canela. Eh, saludos amigos, muchas gracias. Llegaremos a 200 likes, porque ayer estuvo muy interesante el programa vamos a hablar de esto. Pues bien amigos, muchas gracias y empezamos con los anunnakis. Y en ese sentido, los Anunnakis, que de hecho, eh, según Acadía por el sumerio, Anuna, su, pues, bueno, esto significa hijos de Anu, que son un grupo de deidades sumerias, fíjense lo que son las cosas, y Acadías, identificadas en los textos de Anuna, y los Igigis son. De los dioses menores originalmente pertenecían al panteón de la ciudad de Nippur, se menciona también Lashash y Eridu. Entonces, en esta última ciudad, los Anuma eran 50. Así es que este sentido, en este sentido, es muy importante porque acuérdense cómo terminó la, la era de los sumerios alguien decía que en realidad eh, los anunnakis bueno según la mitología eh, los anunnakis fueron los primeros que llegaron al planeta otra teoría que según la científica que en realidad los anunnakis sometieron al hombre cavernícola y por eso por eso eh, ya nos dieron otro contexto la otra se acuerdan que sumerias en un terremoto se hundió se sumió Esa probabilidad que pudiera haber un gran terremoto en cualquier parte del mundo amigos y, y que se sume bueno pues eso pasó allá con los sumerios después de un gran terremoto literal una ciudad de varios kilómetros cuadrados se sumió se hundió eso pasó con los sumerios fueron pocos sobrevivientes y todo se fue y de ahí dice la dice la mitología que se fueron para egipto pero bueno así está el asunto según la mitología mesopotámica los anuna eran inicialmente los dioses más poderosos que vivían con anu en el cielo posteriormente sin que se haya establecido un motivo claro de este cambio así es que eso es algo importante eso es algo importante fíjense que entonces hay muchísimas presencias de los anunnakis en realidad por ejemplo los anunnakis eh, fíjense que hubo mucha hoy en, hoy en los últimos 30 años 4 años eh, fíjense que en este caso en los últimos a los últimos años los escritos de, de Secharia Sikchin ha sido muy desprestigiado. Él fue uno de los de los que empezaron a investigar. ¿Se imaginan todo el dinero que costaría investigar todos estos contextos de los anunnakis Sacaría Secharia Sikchin quien publicó una decena de libros conocidos como la Tierra, como crónicas de la Tierra a partir de los años 70, ellos supuestamente quedaban traducidos a las tablas sumerias o de las tablas sumerias del escrito o de escrituras cuneiforme, textos bíblicos en su escritura original. En el libro 12, Planeta narra la llegada de los Anunnakis a la Tierra procedentes de un supuesto planeta llamado nibiru hace unos 450 mil años seres muy altos de al menos unos 3 metros de piel blanca cabello negro y largo con barba quienes habían asentado en mesopotamia y que por ingeniería genética aceleraron la evolución de nectar de tal o del homo sapiens apodando su propia genética por la necesidad de tener trabajadores y esclavos es aquí en donde dice la ciencia que en realidad estos anunnakis al ser los primeros al ser los primeros que habrían llegado a, la, a la, al planeta sometieron al hombre cavernícola en realidad otros dicen que no que ellos fueron los que crearon o los que manipularon la genética y así lo aceleraron según esta teoría de Secharía echaría Zichin, que por cierto ha ido ha habido una jornada muy fuerte pero muy fuerte de descrédito ¿eh? ha habido una pues mucho mucho a ver vamos a ver así sí porque como que me veo a toda la pantalla voy a quitar esto y espero que así se me vea mejor. Bueno amigos, pues así está la situación de los Anunnakis. Bueno pues entonces estábamos hablando que ellos vinieron y que hubo una manipulación eh, genética, ¿no? Y de hecho, según los escritos de Chichin, la tecnología y el poder de los Anunnakis... De los Anunnakis abri aún no habría sido superada y planteando que podría efectuar viajes espaciales y manejar la ingeniería genética hace 450 mil años eso es algo muy importante porque si estamos tomando registros de hace 450 mil años aguas con eso no y de hecho quien habría dejado sus rostros en toda la tierra con tecnología aún desconocida según este dato y ojo porque supuestamente en un círculo mega galáctico de extónjen en el puerto espacial de Balquet, en las líneas de nazca y en machu picchu hasta ahí habría llegado la creación ahora bien si somos fríos con esta información decimos que los anunnakis dicen que medían al menos 3 metros de altura y son como nosotros en ese sentido en ese sentido amigos hay algo muy importante que hay que subrayar en ese sentido en la biblia en el libro del génesis de éxodo de números y del deuteronomio se refieren a la raza de gigantes. Por ejemplo, ahorita vamos a hablar mejor de esto. Voy a, de aquí me voy, dejo a, dejo a la teoría de Secharía Sikchin y ahora nos vamos con los sumerios, que eso tiene que ver y vamos a ir a hablar con Ibiru y ahorita regreso a platicar con todos ustedes. Regálenme sus manitas arriba, por favor. Llevamos solo 37, díganme cómo se está escuchando. Transmisión desde el teléfono celular, el hiper teléfono, en teoría ya debe de estar, pues bien, ya debe de estar mejorando la transmisión. Entonces, en esa teoría, pues sí. Vamos a ver. Según las, los sumerios, eh, en la región histórica de Oriente Medio, por su parte de la antigua Mesopotamia, entre las planices, planicies. Aliviales de los ríos Éufrates y Tigris, la civilización sumeria está considerada como la primera civilización del mundo. Ojo con eso, a eso les estaba, a eso me refería. Aunque la procedencia de sus habitantes, los sumerios, es incierta. Existen numerosas hipótesis sobre sus orígenes, siendo la más aceptada actualmente la que argumenta que no habría ocurrido ninguna ruptura cultural entre el periodo de los uruk eso es algo importante porque esa es la única forma de hecho se dice que los los uruk venían del hombre cavernícola entonces ahí sustentan esa teoría entonces lo que desencadenaría factores externos como podrían ser invasiones o migraciones desde otros territorios lejanos pero con un conocimiento muy importante el término de los sumerios también se aplica para todos los habitantes de la lengua sumeria esta dicha lengua esta región era denominada Kengi, equivalente al acadio o sea sumerio tierra de sumerio así está este contexto y el origen del hombre bueno pues entonces aquí vino y en realidad en realidad lo que puede haber pasar es de que los sumerios, bueno, los Anunnakis llegaron y alteraron o aceleración, la acelera, aceleraron la evolución humana. Esa es otra de las teorías muy muy importantes. Ahora bien, de acuerdo a todo esto, ¿quiénes eran los Anunnakis? quiénes eran los anunnakis y por qué son tan importantes de hecho antes del de gran panteón de los antiguos dioses y griegos dioses y egipcios estaban los antiguos dioses mesopotámicos habitantes del medio oriente en los en las actuales irak irán y algunas civilizaciones se mencionan que en esa zona también llamados anunnakis se mencionan que en esa zona hay dos vertientes: uno que fue al sur de Egipto y otros que fue en Oriente Medio. Los Anunnakis sirvieron como los principales dioses del Antiguo Sumerios, así como los Acadios, Asirios y Babilonios. Pero la, descri la descripción sobre cuántos eran, que el papel jugaban sobre sus, ser, eh, podrían ser contradictorias. En los antiguos dioses sumerios los más poderosos del panteón descendientes de deidades supremas Ang, Ki, y muchas diosas en la tierra respectivamente su misión decretar el destino de toda la humanidad según esto fue decretar el destino de toda la humanidad los antiguos doces, este, los antiguos mitos de la creación babilónica y la más poderosa por su parte cuenta que habían 300 anunnakis asignados para proteger el cielo y otros 300 para proteger el inframundo o sea los intraterrenos según esta nota y de hecho eh, dentro hablar de anunnakis también es hablar de pues de pseudo historia o para historia o para ciencia, por ejemplo lo que aquí vuelven a citar a Secharia Siksin, porque realmente lo que pasa es que lo atacaron mucho porque de, de acuerdo a esto descubrieron decenas de tablillas de arcilla en babilonias antiguas en donde habrían descubierto algunos textos muy importantes y de hecho la otra opción es que los anunnakis provenían de un planeta mítico llamado nibiru y como pudo comprobar la existencia de nibiru por eso se echaría a Sikshin, ha sido muy atacado así es que los anunnakis decidieron acercarse al planeta hace unos 450 mil años aterrizando en sumeria su objetivo crear la creación o crear la vida en lo humano y también se dice que son personas son seres lo que hemos estado hablando toda esta semana que son seres son dioses muy evolucionados son deidades con un alto contenido, nivel en conocimiento o de altas jerarquías. El libros de, de eh, chin vendió millones de copias y, junto con sus pre predecesores y autor de Eric von Danike y también del ruso Emanuel, formaron el triuviurato de pseudo-historiadores que son, muras, son puras historias mitológicas así ha estado y ahorita vamos a hablar de los gigantes porque hablando de todo esto eran revistas científicas que tenía que ver con los seres anunnakis de origen extraterrestre principalmente los académicos historiadores rechazan rotutamente la noción de Sikchin y la creación o la existencia del planeta nibiru demasiado poco probable eh, y considerado hoy en la humanidad que una comunidad con teorías de pseudociencias en realidad lo único que tenemos en, de acuerdo a los sumerios es que se tienen registros que fueron la primera civilización humana ya después vinieron los mesopotámicos etcétera etcétera etcétera así es que si estamos hablando de 450 mil años pues imagínese y a ver si alguien me dice de dónde viene la palabra mamá bueno hablando de la biblia en el antiguo testamento refiere o se refiere varias veces a un lugar de tierra de gigantes esta probabilidad se refiere la biblia a la existencia de estos de estos seres con alto grado de conocimiento que estaban en sumeria de hecho en el capítulo 6 del versículo 4 del libro del génesis cita había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron que se llegaron a los hijos de dios y a las hijas de los hombres y les engendraron hijos estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varombres, fueron varones de renombre aquí habla en el capítulo de eh, en el libro de los números capítulo 13 versículo 33 también vimos allí gigantes hijos de Anat raza de los gigantes éramos nosotros a nuestro parecer como langostas y así les parecíamos a ellos otro libro otro libro en el libro de deuteronomio capítulo 2 versículo 11 otra vez vuelven a citar a los hombres de nibiru Anunnakis. por gigantes eran ellos tenían también como los hijos de Anak y los moabitas los llaman emitas y en el capítulo 2 del versículo 20 del libro de deuteronomio vuelven a citar a los gigantes por tierra de gigantes fue también ella tenida y habitaron en ella gigantes en otro tiempo y los cuales los amonitas llamaban son, son.